perfectamente cómo es el tacto de mis dedos en tu piel cuando se une a tu cabello Stop, see the star seen a star I've seen